tenía color natural, era de Nogal, era de Nogal, por eso tenía color natural. Es Llévame esta tarde, madre, a la corrida que la dan los estudiantes, Por eso tenía color natural, era de nogal, era de nogal. Por eso tenía color natural. Pero por un hombre madre que no me quiere, como se lo digo. Y ese es el amor, y ese es el amor travieso que hace suspirar, que hace suspirar por eso. El que quiere no es querido, nunca se da por vencido, era de nogal, era de nogal, por eso tenía color natural, era de nogal. Era de Nogal, por eso tenía color natural. Buenas noches a todos, somos el grupo de baile tradicional Sedeiro y bueno, hemos comenzado con... nos imaginamos que estamos en el calor del hogar, en, allí a la lumbre, ¿no? con una joven madre que intenta dormir a su niño bueno, para comenzar esta actuación hemos comenzado por la noche en este caso con una nana de peña ausente hemos seguido con lo que sería un toque festivo las bodas duraban tres días, como quizá muchos de vosotros sepáis y bueno, pues esto era un baile que los novios dedicaban a los invitados y luego eran ellos los que respigando, que es lo que habéis visto cuando salían a la Jota eh, los amigos de los novios o de la novia, pues le ofrecían, en este caso, alguna moneda. Eh, ¿Con qué continuamos, Klaus? Vale, viajamos hasta la zona de los Valles de Benavente para hacer uno de los eh, bailes típicos eh, de la formación, lo que sería un corrido y una jota, un baile parecido a lo pesado de la zona de León, así que con corrido y jota de Santa Croya, continuamos. ha dicho que somos la Asociación Cultural Sedeiro porque yo estaba pendiente, como me casaba estaba bastante nervioso eh, vamos a continuar tengo aquí la notita como los presentadores de la tele porque no me lo sé vamos a continuar con el baile de Cimanal, un pueblecito de Sallago que está ya limitando con la provincia de Salamanca por el embalse de Almendra más o menos y este es un baile en el que participaba todo el mundo pero aquí van a bailar solamente una pareja para poder lucir más los pies. Así que vamos con Alba y con Diego. A ver cómo lo hacen. Bueno, vamos a continuar con el baile de Nuez de Aliste, Charro y Jota, y queremos hacer nuestro pequeño homenaje a Narciso, que ha sido el homenajeado este año aquí en la muestra de folclore. A él y a otros tantos que hicieron que la música perviviera hasta hoy y que nosotros podamos bailar sus ritmos. Charro y Jota de Nuez. Dices que no me quieres porque no tengo una vaca parida y otra pariendo. Que vengo del molino, que vengo de moler que vengo del molino resalada y olé. Es que no la quieres, duermes con ella. El pradito regado siempre da hierba. Y que vengo del molino, que vengo de moler, que vengo del molino, resalada y oler. Dale fuerte. El cura de Ferreras dijo al obispo: si me quitas la novia, me cago en Cristo. Y que vengo del molino, que vengo de moler. Que vengo del molino, resalada y olé. De cantar y yo quiero mi plana y no canto más cantares hasta mañana. Que vengo del molino, que vengo de moler, que vengo del molino resalada y oler. Dale fuerte. Dicen que el amor no prende con grillo ni con cadena, a mi preso me han traído los ojos de una morena y anda morena que te la pegué, me casé con otra y a ti te dejé, a ti te dejé y a ti te dejé y anda morena que te la pegué.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 Tierra, en la Guareña, en Guarrate, eh, hace tres años aproximadamente le recogí a un vecino, a Amador, le recogí una ronda que cantaba cuando era joven y quiero cantarla y dedicársela a él, falleció hace diez días, bueno, va a ser un poco complicado para mí cantar, la ronda de Amador, yo soy de Guarrate, Alba. Despierta, despiértame despertando, que la ronda a tu puerta ya va llegando. Si tus padres no quieren que te rondemos, el camino que hemos traído lo seguiremos. Parece que te callas, no dices nada, adelante compañeros la bien llegada. La llegada yo te doy, yo que he llegado el primero, clavelina colorada cortada en el mes de enero, clavelina colorada cortada en el mes de enero. Si no fueras tan bonita, no te rondarían chavales. Si no fueras tan bonita, no te rondarían chavales. Para que mi alma no pene. Asómate a esa ventana. Asómate que ya viene la fresca luz de mañana. Asómate que ya viene la fresca luz de mañana. Las tejas de tu tejado sobresalen unas de otras, así sobresales tú en el corro de las notas, así sobresales tú en el corro de las notas. Pa que duermas y descanses, adiós palomita blanca. Pa que duermas y descanses, adiós palomita blanca. Pa que duermas y descanses, adiós palomita blanca. Un poquito fresca, vamos a ver si entramos un poco en calor. Así que viajamos hasta las montañas sanabresas para hacer esto uno de los bailes más movidos, de estos entrar en calor y ya digo, como el último día de San Pedro parece que viene un poco más fresco, vamos a ver si entramos en calor. Intentaremos no desfallecer con este baile de Sanabres, avas, saconeada y punteada. Esto es inhumano, ¿eh? Bueno, continuamos con... Nos vamos a la comarca de Sayago, en un pueblo que limita con varias comarcas más y que tiene claras influencias de nuestra vecina Tierra Charra, un baile que se está encuadrado dentro de lo que es la tradición y el folclore, así que podemos ver en su desarrollo una coreografía. Vamos ahora con el charro y fandango de mañana. Hola, bonito, creo que no tenéis escenario para poner tú por el mismo lado. Antes de nada, quería agradecer al excelentísimo Ayuntamiento y al Consorcio de Fomento Musical por contar con nosotros este año en las fiestas de nuestra ciudad, en las fiestas de San Pedro. Vamos a terminar con el repaseado, un baile portugués de la zona de Transos Montes. Es un baile que se baila de cuatro, también lo hemos bailado de ocho, pero hoy vamos a hacer cuadros. Vamos a por el repaseado y nos despedimos. Muchas gracias por vuestra asistencia y por estos aplausos.